Venimos ahorita a comer a un restaurante que se llama Kitchen yo lo no veía en la tele, ¿no? Y me encantaba ese chef Gordon Ramsay. Pues estamos aquí. Ahorita vamos a ordenar a ver qué tal está. Espero que esté bueno. Yo tengo fe porque me encanta ese señor, ¿no? Pero bueno acá me de ser... Ahorita mando foto más o menos como de lo que... Y de los presos también voy a poner... Alto es porque es un restaurante premium, ¿verdad? pero más o menos más o menos de 20 dólares, 19, unas pizzas de salas, por ejemplo, están las entradas, El steak de 125 dólares. Pero pues ya veremos cómo está, ahorita que traigan la comida. pedimos un appetizer. Son unas albondigas. Aquí están. Ya me serví clase pero probar a ver qué tal están. ¿no? Y aquí vamos a ir, a ir viendo a ver, a ver qué onda. Están buenísimas. A mí no me gusta la carne molida y no me gusta el jitomate. Y esto no sabe a prego. muy bien gracias. hemos años de no de esposo, y este fue nuestro aniversario, todo el show, y él sabe que a mí me gusta mucho pues Gordon Ramsay por el programa, yo veía el programa de North Kitchen y me encantaba, ¿no? Y ahí yo traumatizada de todo el rollo, me dijo, oye, ¿cómo ves, vamos? Le dije, ah, claro! Y digo, yo ¿no tendrás que hacer una reservación primero? No, no, no, todo lo deja para el final, ¿no? Hombre. Y yo, bueno, pues ya ahorita que íbamos saliendo del hotel, y todo lleno, hasta el gorro, hasta las 9 de la noche, ya no, o sea, ya no estábamos viviendo de hambre. Digo, ¿y sabes qué? Íbamos, aunque sea, para que yo tome una foto o me compre algún souvenir de este señor, ¿no? Pues aprovechando que estamos aquí en las dejas. Y ya que estamos aquí adentro, le digo, ay, hay que preguntar a ver si de pura casualidad tienen un espacio donde sea en la barra. Pues ya, totalmente, la señorita y nos dijo sí tengo sí tengo espacio y yo así de qué bueno señal de dios no y este y pues ya nos, nos dejaron pasar y está súper padre no o sea se me hace como que fue un golpe de suerte la verdad que nos dieran el espacio así sin hacer reservaciones nada a probar la sopa a ver qué tal está una sopa de calabaza le pusieron un poquito de pimienta Deliciosa, quiero un pan. Voy a probar el este miñón, yo lo pedí súper bien cocido. Estos no deben de estar bien cocidos, no sé bueno que se comer término medio, pero. Al principio parece como que es muy sencillo, pero entonces a, a seguir comiendo y tiene diferentes sabores como aciditos, como dulces, salados, no sé, a mí la verdad me gustó, hasta la carne me gustó, eso que no siento que sea tan gordura, pienso que no es tanto la fama, sí creo que está rico, la va yo solo me vamos a comer, la verdad estuvo delicioso, a mí me encantó, es lo que esperaba, y sí, es lo que esperaba. Ah!